Tras los incumplimientos en las negociaciones de parte del Ministerio de Salud y las necesidades que poseen los hospitales, el gremio que agrupa a enfermeras a nivel nacional advirtió que podrían paralizar sus labores hasta tanto sus exigencias sean escuchadas. Gertrudis Flores, secretaria de Quejas y Conflictos de la Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana, ofrece los detalles. Nosotros como representantes del gremio eh, estamos exigiéndole al gobierno de turno que mm, cumpla con todas las negociaciones que ya eh, están pautadas, que eh, ha cumplido con una parte, pero todavía falta eh, los incentivos que no, se han, no, no lo han puesto a, a nuestro gobierno. A, a nuestro miembro, que todavía estamos en espera de todos los incentivos que se han aplicado eh, por la edad en el servicio a cada miembro nuestro. Sobre las necesidades del sector en el Hospital San Vicente de Paul, Flores destacó la falta de personal de enfermería. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.